¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Tereñez, como decía mi amigo Marcelo, soy actor, director y docente de actuación. En este caso vinimos a presentar del taller de avanzado de Teatro Unaur, que depende de la Secretaría de Extensión y Bienestar de la Comunidad. Eh, un ciclo que denominamos las de Almodóvar, que hicimos un trabajo tomando tres películas de Pedro Almodóvar, Volver, La Mala Educación. Eh, y tacones lejanos y con esos, esas tres películas trabajamos escenas de las películas y e hicimos lo que se suele decir un montaje, no armamos un relato de principio a fin con una lógica que el desencadenante sería como la muerte, ¿no? la muerte inesperada o la muerte absurda por llamarlo de algún modo. Eh, bueno eh, venimos trabajando ya hace más de cinco años en la universidad, tuvimos ese parate por pandemia en donde trabajamos mucho Zoom, hicimos mucho Meet, este, que es complejo ¿no? hacer teatro por Zoom, pero bueno, lo pudimos lograr, pudimos desarrollarlo, por suerte. Y a partir del año pasado, de agosto, empezamos con la presencialidad eh, y este año, bueno, estamos haciendo el cierre del cuatrimestre, donde ya presentamos Cuatro infantiles con los chicos de inicial, escenas de series y monólogos con los chicos de intermedio. Bueno, y hoy, como les decía, hicimos las de Almodóvar, que se van a repetir. El próximo 4 de septiembre están los infantiles, el próximo 11 de septiembre, domingo, los chicos de intermedio. Y el 18, volvemos, 18 de septiembre volvemos con las de Almodóvar. Carlos, ¿cómo se llama el lugar en donde estamos? Porque es un lugar sí. hermoso. Conta. Bueno, tenemos acá la suerte de estar dando los talleres en la Asociación Portuguesa, que está acá en Villa Tesey, eh, gracias a la universidad que hemos podido gestionar y bueno conseguir este espacio, que es un espacio hermoso, donde bueno, estamos generando... En un salón de fiesta, una sala de teatro. Absolutamente prolijo todo el lugar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí hay, hay mucho trabajo también. Los estudiantes colaboran mucho, vienen a ayudar unos a otros, se apoyan. Eh, uno viene a hacer la escenografía, el otro espera a la gente con el, el programa de mano en la puerta. La verdad que lo que intentamos es generar una dinámica, una dinámica eh, de compañerismo, de desarrollo y de búsqueda del arte, ¿no? En definitiva es lo que... Lo que, lo que estamos todo el tiempo promocionando y haciendo. Yo veía, veía las distintas escenas, eh, veía sutilezas en, en actrices este, y en actores, muy interesante el trabajo. Eh, aparte, la cooperación entre los componentes, actuaban siempre parejas, y cómo la cooperación, tirándose líneas, tirándose. De puntas, una continuidad muy interesante en el diálogo de todos. ¿Cómo te hace sentir eso como, como profe? ¿no? no, bueno, que uno trabaja para eso. ¿no? Uno sí. busca eh, que, que, que el estudiante, el que participa, entienda la dinámica de la actuación. El juego de la actuación es complejo, múltiple, claro. donde los sentidos, en la medida que uno va construyendo y va desarrollando, se van agudizando cada vez más. Y los componentes que hacen a la escena también cada vez son más. No solo es lo que me toca a mí, sino es mi relación con el otro, mi relación con el espacio, la construcción de, de, de la narración, ¿no? del campo poético, lo que nosotros llamamos campo poético, es el desarrollo que cada uno como actor, como actriz, puede lograr. digamos ¿no? Y a partir de eso, bueno ir ajustando, ir encontrando las maneras de que el cuadro cierre, de que sea atractivo, dinámico, este, y que esté cargado de sensaciones que es lo que en definitiva el público viene a buscar. ¿Por qué pensás que es importante hacer teatro, practicar la escena, la poesía en la actuación? El teatro es importante porque de alguna manera pone de manifiesto aquellas cosas que en nuestro día a día no lo podemos hacer, digamos, ¿no? Por otro lado también denuncia, construye, y discute, digamos, ¿no? y me parece que el, la construcción de esos sentidos, de esa, de esa discusión, digamos, ¿no? Eh, es muy importante a los tiempos que tenemos, ya que no tenemos tantas tantos lugares donde discutir, donde mostrar, donde sí. poner de manifiesto pensamientos, sensaciones. y me parece que bueno, que el teatro cumple esa función. también es interesante el hecho de ver eh, gente que se acerque, que la universidad sea el nexo también. Claro. ¿No es cierto? Una universidad pública eh, siendo el nexo entre la palabra, las luces, la dirección teatral y ellos y ellas actuando, ¿no? Sí, bueno, la universidad es importantísima porque nos permite estar acá, porque nos permite desarrollar y porque apuesta a que el arte y en este caso el teatro tenga un espacio y ese, ese espacio se vaya construyendo año a año, día a día, y la verdad que estamos muy contentos de poder seguir haciéndolo y de poder seguir construyendo teatralidad, que en definitiva es lo que, lo que buscamos. ¿no? Construyendo teatralidad. Uh -huh. eh, para vos, ¿cómo construiste vos tu teatralidad? ¿En mi vida? En tu vida. <risa> es complejo porque tengo ya como más de 25 años de, de, de haber entrado en lo que es la actuación. Con... ¿O cómo se construye todos los días teatralidad? Mm -hmm. Sí, bueno, bueno. Digo, el marco social y político nos da muchos elementos para la claro realidad bien. pese a que esos espacios se han robado el lenguaje del teatro, ¿no? ¿No? Claro. Y que todo el tiempo los confunden tratando de mostrar una puesta en escena de algo que es la realidad. Pero creo que el teatro, bueno, como decía recién, ¿no? Partimos de una mentira para construir una verdad, la verdad en escena. Y eso es lo que, lo que buscamos. Buscamos autonomía, buscamos desarrollo, buscamos de seguridad personal. Buscamos que cada uno que viene al taller pueda encontrar algo de eso y, y se conecte con su campo poético, con su poesía, con su sensibilidad, con su perspectiva y con aquello que quiere decir y que en otro lugar no puede. El teatro lo permite. Una de las escenas que a mí me llamó la, la, la atención y que me gustó mucho es la del noticiero. Hmm. ¿No? Más allá de que en la escena se muestra un ámbito televisivo, este, eh, que podría ser más crudo la parte de la, sí, claro, de la, de la producción televisiva, claro. pero yo decía qué pasa si de repente se experimenta de agarrar una noticia real como vos dijiste la tele roba espacios al teatro uh -huh. y decir qué pasa si el teatro se pone burlón con la tele y agarra una una escena de una una noticia real y la teatraliza de varias maneras Sería interesante sí, ver eso, ¿no? seguramente nos vendrían a buscar. Claro. Este. Pero bueno, no. por ahora seguimos construyendo teatralidad a partir de, del cine, a partir de los textos y los autores de teatro. Digo, los autores por lo general, los que yo elijo, muchas veces son argentinos porque creo que tenemos una gran teatralidad y claro. tenemos un gran sentido de construcción poética, digamos. Y en nuestro ADN está el grotesco criollo, ¿no? Eso que va... Del llanto a la risa y de la risa al llanto, sí. sin pestañear. Y además porque estamos ya súper inundados de, de, de cosas que si bien están hechas por otros seres humanos como nosotros, pero son mucho del hemisferio norte mm. y está, está bueno que así como en la filosofía aparecen los pensadores uh -huh. argentinos uh -huh. y pensadores latinoamericanos, también pensar en... en en este cuadro latinoamericano, que es esta actuación uh -huh. que uno vio que parece un cuadro. Uh -huh. Hay un momento que parece un cuadro pintado de una escena. Bueno, ¿no? es un poco así, digamos. De hecho, digo, en, en, en, en, en, en una escritura posterior a la que hoy conocemos, digamos, muchas de las obras se escribían por cuadro, digamos. ¿no? Este. Creo que nada, que, que buscamos eso, buscamos teatralidad, buscamos sentido, buscamos encontrar eh, a partir del hacer la construcción del lenguaje y la discusión del lenguaje. Te hago para cerrar y sí. agradecerte esta nota y la invitación. Uh -huh. eh, ¿Cómo hace la gente para encontrarse con, con esto? Digamos, sí o sí tiene que ser estudiante de la universidad. No, no, no, los, los talleres son abiertos, los, los talleres son abiertos, o sea, son para los estudiantes y para la comunidad toda. Uh -huh. Pueden entrar a la página de la universidad, ahí en la parte de bienestar estudiantil pueden encontrar los talleres, en la parte de cultura. Eh, tenemos un Instagram que es eh, teatro-unaur, donde ahí pueden encontrar todo lo que vamos haciendo y vamos subiendo. Este, así que nada, hay mucho, muchas formas de, de conectar. Eh, Carlos, mil gracias. Gracias por la invitación y por este, permitirme poder apreciar esto que la verdad que me dejó sorprendido.